Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo escribir de derecha a izquierda en lugar de, de izquierda a derecha que es como se escribe normalmente en lo que es la vista de vista HTML tenemos bien visible el botón que es este si estamos en la vista de grabación ya cambia un poco la cosa ya que está aquí tras estos tres puntos que son más opciones este es el símbolo Así es, si tienen cualquier duda, pues me la pueden dejar en los comentarios. Un saludo, chao, chao.